Este año se hicieron los bancales y cuando llueve es cuando tenemos que mirar a ver cómo está el terreno y si nos fijamos, aquí donde está Ica, se ven unas marcas de que ha habido un poco de corrimiento de tierras, por aquí también, aquí es más evidente que ha habido un corrimiento mayor. Bien, entonces cuando, cuando llueve, tenemos que aprovechar para ver dónde se acumula el agua. Entonces sabemos que en la parte esta de aquí, a ver, en la parte esta de aquí, detrás del naranjo, se acumula agua. Entonces tenemos que hacer una regata desde aquí hacia allí. O igual, en este caso lo que voy a hacer va a ser rebajar un poco el terreno, Darle inclinación manualmente hacia esta zona, ya que aquí al otro lado de las frambuesas también se ve que se acumula agua. Y entonces, lo que vamos a hacer es: voy a tener que coger, quitar toda esta tierra que están taponando todo, y entonces lo que voy a tener que hacer es hacer una zanja. Desde allí, desde el mandarino, a aquí, desde el mandarino, una zanja que desvíe el agua hacia aquí, por aquí, por aquí, todo por este contorno, por al lado de las piedras, y por aquí, que los pulse, por ejemplo, por esa zona, o que los pulse hacia allí, hacia el bosque. De esta forma ya no se acumula el agua. Aquí ya se ve. No sé si se aprecia mucho en el vídeo que el propio agua ya busca un camino, entonces, igual debería de coger y con la azada un poco ir picando. Eh, lo ideal sería, pues, es un día de lluvia hacer todos estos trabajos para ver cómo se redirige el agua. Pero cualquier día es bueno, como dice como se dice en castellano, hacer los trabajos en la huerta con luna pudiente. Y entonces ya, aquí ya, en toda esta zona, sí se ve que se acumula un poco de agua, pero en cambio, ya a partir de esta zona, ya tiene una inclinación correcta hacia el fondo, y ya se puede apreciar que el agua ya va, ya se redirige, ya cuesta abajo ya va buscando su Aquí no se generan balsas. Aquí ya se ve y ahí. Obviamente cuesta abajo. Pues ya se va el agua. Entonces aquí también lo mismo. Aquí por todo el contorno este pegado un poco al muro lo que tengo que hacer es una zanja una zanja que me redirija el agua a donde yo quiera aquí no se ha tenido en cuenta la línea clave porque como es un entorno bastante bueno bastante arcilloso bastante lluvioso y tampoco disponemos de mucho terreno entonces pues eso y en la parte de abajo pues no se ve tanta, tanta acumulación de agua como en esta otra un saludo venga ahora hasta la próxima